Sanará. No hay nada más que yo conozca, y cuando va todo mal, tú sabes que puede ser. que el amor tu alma sanará no hay nada dulce beso bajo las luces de la luna extrañaré tu dulce voz, sé que todo va a estar bien